Hola todos soy Ostré, un nuevo vídeo y estamos de nuevo en el proyecto de la bruja de Blair o de Blair Witchers y eh, nos ha retrocedido un poquito el juego, ¿vale? hemos salido eh, más o menos por donde lo dejamos en el capítulo anterior ¿vale? y eso chicos, pues en el capítulo anterior, si no os acordáis allí tengo... ¿vale? estáis viendo que es el mismo sendero de la, de la otra vez el perro, ¿dónde está? Se me vale, ahí me ha traído una foto que es la que nos enseñó en el capítulo anterior chicos, y si no os acordáis os voy a hacer un breve resumen, eh, Aparecemos en una cueva donde encontramos al policía que habíamos encontrado en el episodio eh, anterior a, a ese vale, que estaba muerto y, y chicos, eh, tuvimos como recuerdo de Vietnam o de una serie de, de guerras que estuvimos viviendo. Y ahora pues, como estáis viendo, pues seguimos teniendo alucinaciones. El perro cada vez que se va pues nos volvemos locos. Y si no os acordáis de los hombres, hoja, ahora os los voy a enseñar que están por aquí abajo. ahí Estáis viendo, ¿no? Bueno, pues tengo que encontrar el modo de poder cruzar Porque como estáis viendo Como me meta ahí abajo Me va a reventar un poco el culo Vale, porque es que están por todas partes Creo que tengo que ir hacia aquí Vale el... La linterna es nuestra mejor amiga Eso siempre es recordarlo eh, Me voy a agachar Si sí, me puedo agachar, vale, ahora es <coughs> Chicos, no olvidéis de darle un pedazo de like si os gusta el contenido que estoy trayendo recordad las hojas ¿Es que acá salen aquí campamento A uy, espérate, espérate, espérate espérate que es que creo que las hojas pueden venir hasta aquí eh y no me mola eso en un pelo que están ahí Vale, eh. San Mill. Eh, hacia allí es San Mill. El perro, ¿hacia dónde me señala. Hacia allí. Hacia allí, ¿no? Vale. Y el campamento A. Voy a ir un. Mira, que me he otra vez. Voy a ir. A ver. Si me. Aquí ahora. Voy a ir un momento hacia este lado perro es que quiere que vayamos hacia allí, ¿verdad? Pero a mí me gustaría de explorar un momentito hacia, hacia aquí. Vaya que encontremos algo, una radio... Una torre de radio. ¿Vale? Y tenemos otra chapa. De... William. Y estas son identificaciones después pues, de compañeros nuestros, ¿no? Allí estoy viendo algo, ¿eh? Una especie de... Vale, tengo otro mensaje de texto okay. voy a mirar un momento el mensaje Sin quitarme la linterna, si es posible y, mmm... Espérate que le he dado a cancelar Mensaje ¿Dónde vos Un nuevo mensaje de voz Y no me hace nada, ¿no? Hey, Jess Yeah, I, i think so. It's just, um... What? What is it? Uh, Jess, I, uh... There's something really messed up going on in these woods. Okay. If you're trying to scare me, it's working. I'm sorry. Uh, i can't explain it now. I-I wouldn't even know where to start. Just... Listen. If anything happens, I want you to know that Vale, pues una vez terminada la conversación con Jess, que ya le hemos contado que estamos teniendo alucinaciones, eh, no quería seguir hacia adelante, más que nada Porque como estaba con el teléfono Puede que me salte algo, ¿vale? Y efectivamente me, me podía haber saltado eh, la, la foto esa Estamos encontrando eh, Un montón de fotos Que no sé Le da un mal rollo El puente este, de verdad Vamos a seguir Si es bueno que esté eso iluminado, vamos a seguir por el campamento de momento. Vale, y ah, vale, esto es para poder cruzar las vías, porque como estabais viendo por el otro lado, si nos hubieran metido seguramente, eh, nos hubieran eh, curtido un poco el culo. Ok. Vamos a leer la nota eh, Vagoneta, motor eh, Modelo tf 2153 Fabricada por el taller de vagoneta Vale, el, la palanca de dirección interruptor adelante-atrás para la Palanca de freno Perfecto Vale <coughs> Hacia adelante Vale, está Estamos yendo hacia atrás, ¿no? Vale, esto se supone que es el freno. Ok, esto hacia adelante. Y vamos a quitar el freno. Y bueno, pues... Vamos a ver a, a dónde nos lleva la vagoneta Esto parece un poco el pasaje del terror, ¿eh? ¿El perro está conmigo o me lo ha dejado, vale, se ha subido, perfecto. Esto es muy pasaje del terror aquí en España, no sé cómo será por allí en Latinoamérica, porque sé que muchos de vosotros sois de Latinoamérica. Vale, se supone que ya hemos llegado, ¿no? Perfecto bullet. Bueno, pues ya hemos llegado al campamento. Creo que esto no lo puedo tocar, ¿no? ¿no? No tengo vale el generador. Está de momento encendido. Perfecto. I didn't know there was a logging operation out here. Stop giving out permits in the 60s. Uf, this is ancient. estamos en San ¿no? Bueno, hacia allí es Sammy eh, creo que aquí tiene pinta de que va a haber alguien Vale, aquí tenemos otra foto Creepy. Eh, Arcadius Yo supongo que todos estos son compañeros nuestros De cuando la guerra Vale, la vagoneta Este es el campamento B, entonces okay. Bueno, pues vamos a entrar en la casa Espérate que me quedo en mancha. Tenemos otra cinta, perfecto. Vamos a observarla, a ver qué es lo que nos cuenta. Aquí tenemos varias cositas café, como estáis viendo. Vale. Eh, está completamente de noche, no se ve nada, absolutamente nada. Uy. Y la puerta está abierta, perfecto. A ver, vamos a leer el papel. Eh, Weedy, eh, nos han llegado un paquete, ven al cobertizo de mantenimiento para recoger las piezas que quería Robert. ¿ok? ¿Y esto qué es? Esto será de las de la máquinas de vapor estas que hemos visto, ¿no? Vale. Cía, cía. Eh, madera de arroyo, vale. bosque de Plathir Uy, espérate que lo he quitado eh, Silbato, válvula, o sea, todo esto son las cosas que nos hacen falta, ¿no? Para intentar montarla o, o cosas que no hayan... que estén por ahí Creo que tengo que rebobinar un poco más la cinta Vale, aquí ya hemos encontrado todo It's a valve, but the is missing. Eh, vale, falta una válvula El perro creo que está... Mira, aquí tengo otra tapa oh, Dios. quién es esta vez? Eh? si so eh, se está escuchando un perro ahí de fondo Pero son los de mi vecino eh, Vale Sin esa pieza, venga. Steam's escaping. Voy a rebobinar hasta el punto de... de mover. No lo quiero ahora mismo. A ver si me deja de seleccionar otra cosa que no sea el teléfono. A ver la mochila. Y bueno, las cintas que tenemos ahora mismo son todas estas, ya las hemos encontrado, ¿vale? A ver, vamos a ver otra vez de nuevo la cinta. Eh, allí hay algo iluminado, que me acabo de dar cuenta. Vale, por aquí no puedo pasar De momento Ah, vale, porque me falta Ok, hace falta de De poner la válvula Para poder quitar el palo okay. ok Bueno, pues voy a rebobinar la cinta Ya sí que sí rebobinarla hasta el punto antes de, de que empiece a, a... Vale, ahí se ve como que está la, la válvula todavía. Y a ver si con haber rebobinado todo ese punto eh, podemos conseguir caer lo que hay aquí dentro. Que tiene pinta de que no, ¿verdad? No. Pues yo creo que tendremos que ir un poco hacia atrás Para poder conseguir lo que haga falta aquí Porque por aquí ya no tiene más pinta de, de que haya muchas cosas más. Efectivamente, la puerta se ha vuelto a cerrar Y... mira, aquí tengo algo Dios Es más que nada basura Basura que se van dejando la gente Vale, pues ya no tendría muchas más, más cosas por aquí eh, Vamos a, re a retroceder Hacia atrás Porque no me pienso me de meter a ahí Estáis viendo que la linterna me falla, ¿no? Cuando me meto, ¿no? Vamos a retroceder un momento Hacia atrás, a ver qué pasa Si yo retrocedo Okay, Mil. Eh, voy a comprobar a ver si por aquí si esto lo puedo mover efectivamente puedo mover esto no me dejan ahora que no me dejaba interactuar vale ahí hemos cambiado la parte de las vías así que nos vamos a dirigir hacia el campamento B, a ver qué encontramos por allí. aquí seguramente tengamos que volver um, para quitar el tronco del camino para ir a San Miguel pues vamos a ir hacia atrás No, no vamos suficiente. Si me sitúo bien, ahí estaría, ¿vale? No. Eh, necesito ir un poco más hacia atrás. Que no me quiero meter ahí en la oscuridad del bosque Ya ya sí que sí que le vamos a, a dar hacia adelante. Bueno, nos vamos hacia el campamento B A ver qué nos encontramos por aquí Voy a bajarme un momento. still standing. Ahí súper rápido Vale, pero ya parece que podemos continuar, ¿no? Perfecto Ya se ha ido, ¿no? Vale Perfecto Pues prosigamos sigamos con nuestra marcha Creo que por ahí tiene que haber otro generador campamento B Vale El campamento B está hacia, hacia allí Pero también no No estamos el paso con, con el coche este Y esto me parece a mí Que no lo vamos a poder mover Creo yo que me voy a meter aquí en las minas Si es posible Si no me aparece Creo que es la mina del principio Aquí tenemos una especie de mapa O oh, no, vale Yo estoy yendo aquí Lo loco un poco ¿eh? Sí, exactamente estamos en el principio Vale Pues ahora mismo estaría un poco perdida no sabría por dónde ir eh, Se están escuchando como pasos Como ramitas que se están rompiendo Y no me gusta un pelo ¿eh? Vale, aquí tenemos otra parte Se escuchan los árboles de, de romperse no? Perfecto ya tendríamos de nuevo la zona del, de las vías despejada para poder seguir Y creo que ahora nos vamos a meter donde están los bichos estos de, de las hojas Así que vamos a ir hacia atrás Y espero que no me aparezca otro, otro monstruo Pero si no... Vale escuchando se escuchan ruido de rompimiento de hojas o sea de ramas de árboles y todo rollo mi perro está aquí perfecto pues nada otra vez de nuevo en el pasaje del perro En la película original no sale nunca la vía del tren, la verdad. Lo que sí utilizan bastante son las grabaciones de las cintas para retroceder hacia atrás. Vale, nos vamos a ir hacia el campamento. huertas en círculo efectivamente la carretilla hace que demos huertas en círculo hemos vuelto al mismo sitio de antes vuelve a la zona del principio, pero no tiene mucha pinta de, de que podamos salir, ¿eh? Estamos como en un bucle temporal. Vale, nuestro perro sigue aquí. Perfecto. escuchan esos ruidos de, de ramas eh, rompiéndose? Voy a parar aquí para poder seguir hacia adelante o sea antes y no después ¿vale? y voy a echar un vistazo a, otra vez de nuevo a esta zona a ver si encontramos otra cosa que nos valga la pena vale, esa es la zona iluminada que hemos visto antes pero nos haría falta la válvula Echando un vistazo a ver si está por aquí Por esta zona Pero no tiene pinta ¿eh? Y como ya os digo no me quiero meter ahí Porque es que se me, se me va la linterna Y como me meta ahí muero fijo, vaya Ya no puedo hacer nada más. Me falta una pieza. Eh, y la pieza esa, a saber dónde está. Entonces, voy a otra vez ver la cinta, a ver qué me encuentro. Vale, tiene pinta de que estaba viendo otra vez. La válvula, como estáis viendo, está. Can be this pipe. Eh... Ah, vale, mira, esto está ahora encendido. Y no sé qué es lo que estaba apuntando hacia aquí. Pero tenía pinta de que estaba apuntando hacia algo de aquí. Por lo cual, si nos vamos a ir la vagoneta, morimos fino. La puerta sigue abierta. Ahí. Ahí se ha quedado abierta, sigue abierta la, la puerta. Vale, hemos abierto otra vez la casa. Y aquí Domain me faltaba se el mapa, ok. A este ver. se supone que es el puente donde hemos ido. El puente. Es que hay dos puentes, ¿vale? Hay dos puentes entonces. Eh, nosotros estamos aquí ahora mismo. Eh, main, ok. Espérate, me voy a.. Ahora, perfecto, ahora lo veis mejor, ¿no? Estamos aquí, en, el, en la cabaña esta. Entonces, hacia aquí está San Mil, que como estáis viendo, allí hay otro puente, ¿no? Eh, vale, el campamento A tiene que estar por esta zona de aquí, que es donde hemos estado antes. Y la casa de mantenimiento. Ok. Después tenemos el campamento B que es por la zona a la que no podemos acceder, entonces tendremos que ir seguramente a pie, cosa que no me hace gracia. Vale, podemos utilizar la baboneta, pero llegados a un punto, En la... vale, aquí, más o menos, aquí vendríamos hacia aquí vale la casa de mantenimiento y estaría la choza vale pues voy a dejar la puerta esta abierta por si en un futuro tengo que volver que seguramente para eliminar esto el tronco y nos vamos a ir de nuevo hacia la zona esta de mantenimiento hacia el campamento B vale oh. aquí, hacia donde estaba el bicho este es donde está la, la cabaña ¿no? bueno, Entonces vamos a, a ir hacia aquí Vale Esto está todo en la mierda ¿eh? Aquí tengo un papel A ver qué pone Eh, sí, eh madera de rollo, vale Otra vez lo mismo eh, Nombre, no cantidad. Eh, Estas pues son las proporciones que nos han pedido un poco. Para el campamento, ¿no? Las provisiones. Ok. Y ya no tengo nada más por aquí, ¿no? A ver que echo un vistazo. Mira, aquí tengo. Aquí tengo algo. No creo que pueda llegar. Vale. Ahora ordeno al perro. Ok. Ahí es donde estábamos en la casa de antes. El campamento A que tiene que estar por ahí cerca. Yo estoy aquí en la zona de mantenimiento, ¿vale? Y tenemos que llegar al campamento B. Entonces nos vamos a ir de nuevo hacia las vías. Porque no me quiero quedar aquí. Pero antes de nada voy a pedirle al perro que me gusta a ver si ha encontrado. No tiene pinta, ¿no? Nada, Not vale. Eh, aquí que tengo otra chapita identificativa eh, Marley. Vale, otra chapita. Y a ver, otra foto. ¿Esta de quién es? De Sergius. Vale. Ok, ahora el perro va a entrar aquí y nos va a coger el, el trozo este. Que, ah, mira, ahí está la válvula, perfecto. Eso es lo que nos hace falta para poder pasar hacia adelante. Ahí está el perro que se está metiendo en la casa ya, para poder cogerlo. Así no se queda bugueado el perro. Esto sería una de las piezas de vale Es the... una, una menos Ok, nos falta otra pieza más Que seguramente esté en el campamento ¿verdad? Vale, pues nos vamos a ir cagando dos leches Para pa nuestra zona de confort Antes de que venga otra vez un bicho Que tiene toda la pinta vamos a seguir hacia adelante para que nos dirija al campamento B que es allí es donde estará seguramente la, la pieza que nos falta campamento B, exactamente bueno. creo que puedo encender esto no, sé, no estoy segura venía otra vez el bicho, ¿no? Perro, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el bicho? A ver, el perro, perro, perro, ¿dónde está? Amigo, amigo, amigo. Nos ha calmado eh, la rata de cuatro patas y ya podemos seguir hacia esta zona sin problema de, de que nos venga otra vez el bicho. No sé si estarán los arbustos estos por culeros, pero yo voy a ir corriendo. Ya empiezo otra vez cada problema. La linterna, mi linterna. Mm, maybe they had some spares lying around. Eh, It won't work. The fuse is missing. Vale. Worst case scenario, you go in blind. Tenemos que darnos prisa, eh. Que la luz aquí se va y se viene. Vale, ¿esto qué sería? Vamos a leerlo. Informe psicológico. Ilegible. Eh, sumario de antecedentes y razones de, de... Vale. Los padres trajeron al paciente a la consulta a causa de ataques de pánico extremo, eh, insomnio y sonambulismo tras haber sufrido una experiencia traumática. Eh, las aconsejé tre, tres sesiones de terapia a la semana durante las entrevistas permanentes. Puede resolver el siguiente paciente. Vale. Eh, pues tenemos... Esto será del niño, a lo mejor, aunque no sé, como aquí hay tanta gente en el bosque... Pero tiene pinta de que es el niño porque son los padres de, de alguien, ¿vale? Entonces el niño tiene que estar tocado la cabeza. Vale, eh, aquí lo que estamos buscando es la segunda parte de la válvula. Por ahí hay otro camino, pero no me voy a meter de momento. Vale, tengo otra... O, bueno, creo que es por ahí, ¿eh? Pero voy a echar un vistacillo a ver si encuentro algo más. Porque me extraña de que no haya nada más por aquí. Y aquí efectivamente nos falta eso. Así que vamos a seguir hacia la zona esta que acabo de descubrir. Perro si yo lo mando. Oh, o bueno, va. Eh. Si yo te mando a ti a buscar, ¿me vas a buscar algo o no? Efectivamente. Nada, ¿no? O tienes no un rastro. Day. Vale, no he no, no encontrado nada. Perfecto. Eh, a ver, es que no veo ni un pijo con la linternita. Es bastante. Tuviera que me he quedado bugia. A ver. ¡Ay! Aquí hay algo, ¿eh? Vale, aquí Ojalá me deje de coger esta linterna, que es mucho mejor Un fusible bueno, perfecto Vale, pues voy a poner el fusible y a ver qué pasa Seguramente venga otra vez el bicho, ¿eh? Ah. ¡Oh! Ah, vale, es que tengo... No, que yo que tinta. Tengo que parar la electricidad, o si no me, ma... me mato yo sola. La electricidad siempre cuando juguéis con ella, o bueno, no jugué, no juega con la electricidad, si os creéis que da pegado. Vale. Eh, siempre intentad utilizarla sin estar conectado, porque si no, ya veis, no electrocutamos. Está bien que la hayan implementado en el juego. Eh, a ver, ¿por dónde tenemos que ir ahora? Que había encontrado por aquí un camino Hacia aquí Vale Y esto es... ¿qué es? Otra muñeca de esta rara, ¿no? Vale, nos estamos metiendo ya otra vez de nuevo en la boca del loco Con la muñeca de esta rara No es nada. Vale. Y tengo que llegar hacia, hacia esa, esa cabaña, ¿no? Que es la del principio, me parece. Vale. Efectivamente, aquí tenemos otra válvula. Esta es barely holding up. Tengo algo que me sirva. Pues yo creo que aquí va a estar la válvula. Estoy mirando, ¿eh? ¿eh? A ver si encuentro por aquí la pieza que nos hace falta. Y aquí hay otra foto. Esta es de Jack. Yo supongo que todos estos son compañeros nuestros o de gente que le ha pasado lo mismo, y se ha perdido que puede ser va? vale, aquí tengo esto perfecto, ¿Otra, otra pieza y no tiene mucha pinta de que haya mucho más por aquí, ¿verdad? casa esta aquí, aquí seguramente esta es la última pieza de una hace falta ¿Eso qué? otra chapita a ver de quién ¿De es de frost si sí, estos son como mmm, pues, las plagas identificativas de, de ellos de los compañeros eh, cuando le quité la cámara a ese viejo idiota estaba lleno de tonterías sin sentido, pero lo he visto, he visto lo que de verdad puedo hacer. A través de ella puedo ver la oscuridad y las criaturas que acechan sin ver, sin ser vista. Puede, puede ver lo que se le escapa a simple vista. A través de ella puedo volver a ver las cosas que he hecho. Eh, no me deja... Eh, o sea, ¡ah! Pues mira, podemos tener también la opción, o sea, tenemos la opción, si yo voy con la cámara... Que no la aconsejo de ir con la cámara Todo el rato Puedo grabar las criaturas Vale Nosotros, nosotros vamos a utilizar la linterna A mí me da igual a ver las criaturas Las veo con la, con la linterna Y así si en un futuro la puedo mejorar La mejoraré Pero vamos, que no me voy a estar Yo poniendo ahora a grabar también los bichos Más que nada, porque no pueden matar con la tontería Aquí creo que ya no tengo nada más, ¿no? A ver, por aquí detrás No Eso... Eso de... A un, Una Vale, pues vamos a volver al campamento A ver si con estos dos... Espérate, que ahí estoy viendo otra válvula eso de ahí arriba no sé si lo puedo poner no verdad vale pues nada chicos nos vamos a ir hacia nuestro hacia nuestra base a ver dónde está el árbol este que he visto yo antes por aquí creo que puedo bajar Lente física de mierda que, que no puedo usar tapa por pues, lo harto una rama vale por aquí vale pues chicos yo creo que en este punto ya una vez que hemos descubierto que tenemos más Herramientas para poder conseguir la válvula que nos hace falta. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Y en el próximo episodio, seguramente lo terminemos de realizar. La, la válvula, echaré un vistazo por aquí fuera de cámara, seguramente a ver si encuentro algo más. Y ya cuando lo encuentre, pues empezaremos a grabar, ¿vale? Eh, así que nada, chicos, si os ha gustado, darle un pedazo de like, compartirlo con vuestros amigos para que se suscriban también al canal. Y chao, chao.